Muchas gracias, eh, presidenta. Eh, bien, creo que demasiado a menudo en nuestra comunidad pues nos hemos preguntado cómo hemos llegado a determinadas situaciones, eh, a tener los litorales más urbanizados de España, a tener una dependencia en exclusiva de la burbuja del turismo y del ladrillo, con la consiguiente precariedad y destrucción que está aparejado. Y a menudo nos hemos preguntado, viendo noticias sobre temporales, eh, índices de pobreza o simplemente paseando, por qué se destruyó lo que era de todos o por qué se construyó donde no tenía sentido hacerlo, simplemente por actuar en, en favor de, de unos pocos que han contado con la inercia eh, de, de una inercia legal que ha armado un supuesto modelo de desarrollo que nos ha hecho a la mayoría pues, cada vez más pobres. Eh, el tema de hoy, que es la defensa del litoral oriolano y la defensa de, de Calamosca, que es el último kilómetro virgen de, de uno, una de las zonas más acosadas por el, por el ladrillo de nuestro país, sirve para ilustrar un poco todas estas cuestiones, ya que no en vano es una cuestión que arrastramos desde hace más de 20 años, eh, que se planteó en un plan de expansión ...que hoy no tiene ningún sentido ambiental, económico, social o turístico... ...y que, sin embargo, pues corre el riesgo de que se produzca, simplemente por continuar esta inercia. No tiene sentido ambiental, aparte de, por lo evidente, de seguir llenando de hormigón y cemento... ...nuestras costas de destruir el paraje y de aumentar el gasto en recursos, que supone urbanizar todavía más... Mmm, pone en peligro dos especies que se encuentran en situación de vulnerabilidad en la zona, como es una flor, eh, que se llama Eleantenum Capuz felis, y un caracol, que se llama Tudorella mauretánica. De hecho, al inicio de la construcción de este plan, que fue hace diez años, se generó un gran rechazo social eh, y una gran movilización de, de colectivos ecologistas y de partidos políticos, consiguiendo que en 2011, eh, desde el Partido Local Claro, ...se llevaron una petición con más de 7.000 firmas al Parlamento Europeo... ...que consiguió en ese momento paralizar el proyecto... ...y obligó a la anterior consellería... ...a reabrir la tramitación de la aprobación... ...exigiendo pues una protección mayor de estas dos especies... Eh, ...en situación de vulnerabilidad... ...creando una microreserva... ...pero que actualmente no tiene ningún... ...no ocasiona la protección efectiva... ...ni de este espacio ni de las dos especies... Eh, ...no tiene sentido social... ...porque existe un enorme consenso empresado, pues tanto en las firmas recogidas como en las movilizaciones eh, sucedidas como la que ocurrió en el pasado marzo, en los pronunciamientos de asociaciones, movimientos locales de todo signo, así como el trabajo conjunto del que el resultado también esta propuesta que debatimos, no tiene sentido económico, porque, ya que, además de la pérdida de un espacio de enorme valor medioambiental, que debe ser disfrutado por todos y todos, es una construcción que profundizaría en un modelo económico del que, bueno, todos decimos que queremos salir, bueno, no sé si todos, pero que exige de la toma de medidas para que esto, en lugar de seguir manteniendo esa inercia de la construcción masiva del territorio, la especulación urbanística y el turismo residencial, que nos lleva a una economía local inestable, eh, sometida a los vaivenes del mercado, de las crisis inmobiliarias, que nos genera un empleo temporal y precario, no resuelve, por tanto, los... ...problemas de nuestra gente a, ni a medio ni sobre todo a largo plazo. Y no solo eso, sino que es evidente que no se puede hacer frente por parte de las administraciones, tanto locales como autonómicas, el gasto público que supone seguir urbanizando eh, una zona sin ningún tipo de diseño mínimamente racional o sostenible, eh, que por tanto no tiene servicios básicos, como es la costa de Orihuela, donde las recogidas de basuras, por ejemplo, eh, son escasas y inexistentes, no tiene centro de emergencias... No hay un cuidado de calles, en algunos lugares no hay ni estar alcantarillado o, o alumbrado. Por tanto, meter 1.500 viviendas más como establece eh, este plan en un lugar así, que ya prácticamente igual a la del centro de Orihuela, eh, supone pues seguir corriendo ciegamente hacia el abismo, como si fuésemos los lemmings, eh, así como ignorar las necesidades y los derechos de los habitantes de Orihuela Costa. Además de que si lo que queremos es aprovechar los valores diferenciales que tiene nuestro territorio, como es, por supuesto, el sol y la playa, esto pasa por ofrecer valores añadidos, como son espacios naturales. Y, en este sentido, perder la última playa virgen, eh, aparte, repito, la cuestión medioambiental, supone una pérdida enorme de valor atractivo para el turismo en el litoral y nos impide eh, transitar de un modelo de turismo masivo eh, de baja calidad a un turismo sostenible… ...que sea de calidad no solo para los, los que vienen, los turistas, sino para los que viven allí eh, Ante esta situación, este plan de Caramosca ha ido dos veces al Parlamento Europeo. Una en 2011, que consiguió paralizar, como he dicho, y obligar a la Consellería a, a forzar a la constructora a modificar el proyecto. Y otra, ante la reapertura del proyecto, el pasado año, por Cambiemos Orihuela e Izquierda Unida. Eh, declarando en ambos casos el Parlamento Europeo la preocupación por la legislación, legislación urbanística de nuestra comunidad... E insistiendo en este caso en, un estu en la necesidad de un estudio independiente, eh, cuya carta al peticionario tengo aquí, eh, que complementara la legislación actual, ya que se muestra insuficiente para proteger esta zona en virtud de la seguridad jurídica del promotor, por más que esta seguridad jurídica pues lo que asegure sea seguir cometiendo errores. Eh, ante esta situación, y dado que finaliza el proyecto de alegaciones, se han buscado varias vías para paralizar este proyecto y proteger definitivamente este espacio. Una fue mediante el, el Patibel, eh, que si bien no lo recogía en su origen, por entender que implicaría reclamaciones, tras las distintas preguntas, reuniones y alegaciones con Consellería, se ha incluido parte del espacio como zona transitoria, reconociendo así su valor, eh, que no... Pero esta inclusión pues no era totalmente, no lo protege definitivamente, ya que le da cinco años al promotor. Pero, bueno, dada la naturaleza concreta digamos, del Patibel, eh, entendemos que hay que buscar otras vías. Y así pues también adelanto que, que vamos a aceptar la enmienda. Eh, en esta propuesta, amén también de incluir elementos como es el deslín de la cañada real, que el proyecto tampoco cumple, que de nuevo nos pertenece a todos, entendemos que lo fundamental para tener en cuenta la importancia ambiental y sobre todo socioeconómica de esta situación, además de saber cuánto nos costaría no desarrollar, es decir, no construir este plan, debemos saber cuánto nos cuesta la sociedad sí construirlo. Eh, es decir, cuánto nos cuesta perder el último kilómetro de playa virgen, poner en riesgo a especies y seguir quitando derechos a los ciudadanos de Orihuela, eh, en suma, seguir cometiendo todos y cada uno de los errores que nos han traído hasta aquí. Eh, yo creo que hoy tenemos una buena oportunidad de hacerlo y de no volver a preguntarnos dentro de muy poco tiempo pues, por qué eh, hemos perdido otro espacio virgen de, de nuestra Tierra. Gracias. Nuestro objetivo eh, no es mejorarlo, es pararlo. Eh, y para pararlo habrá que contar con toda la información y todos los instrumentos legales que tengamos a, a nuestro alcance, por supuesto que sí. Eh, como puede ser el de la negociación llegado al caso con, con el promotor que son por decir una una herramienta que una herramienta que recoge perfectamente la ley eh, bueno aparte de usted tiene mucho de la Lotu pero parece que no conoce que su propia ley permite a la Generalitat tener herramientas de planeamiento supra locales y eso es lo que hace con el patibel exacto por tanto puede hacerlo o sea es una competencia que su ley eh, permite eh, a eso apelamos cuando hablamos de cuestiones tan importantes como es la estrategia eh, y cómo necesitamos que es que no, me gusta enseñarlo porque es que a mí me sobrecoge o sea eh, yo no sé si te piensas que esto es desarrollo racional o que hay o que la sociedad eh, está a favor de imágenes como esta es que a mí me parece algo no sé me, me parece algo de, de sobrecogedor no cómo es eh, simplemente rellenar eh, suelo con casas ...sin ningún tipo de planeamiento, sin ningún tipo de servicio y sin ningún tipo... Pues como que no, pues pásese usted por la Costa y se lo explica... ...y sin ningún tipo de visión ambiental, eh, por eso también vamos ahí... ...así verdaderamente eh, las herramientas que estaban hasta ahora y que se recogen en el plan... ...que ha ido modificando el promotor, porque el problema es que eh, los estudios de impacto los realiza el promotor, evidentemente... Eh, con la consulta y la revisión de consellería pero lo que nosotros y el Parlamento Europeo entienden es que eh, no es un problema de imparcialidad de la consellería, evidentemente es un problema de las herramientas legales que tenemos a nuestro alcance y de que la legislación del Partido Socialista y del Partido Popular que nos han traído hasta aquí pues no nos han dado eh, la oportunidad de hacer un desarrollo que vaya en correspondencia al interés general ...porque si no, no estaríamos aquí debatiendo de esto... ...entre las cosas... ...entonces nuestro objetivo con, con esta propuesta... ...es que se cumpla... Eh, ...la resolución del Comité de Peticiones... ...del Parlamento Europeo... ...que no ha sido la primera vez, esto ha sido un caso concreto... ...pero que no ha sido la primera vez... ...que se ha manifestado en contra... ...de la, de, de la legislación urbanística... ...de la Comunidad Valenciana... ...porque aquí hemos sido siempre... ...vanguardia, tanto a nivel europeo como, como estatal... Eh, ...y que se dé... ...verdadero cumplimiento para que, en caso de que el proyecto tenga que realizarse, se haga protegiendo los valores ambientales y estas especies en situación de vulnerabilidad y que nos dé las suficientes herramientas para que podamos entender que esa construcción implica más coste social y económico que no hacerla, por mucho que se mejore. Gracias.